Eh, hay un control importante en algunas comunas, sobre todo en la periferia de Suacha que lo hacen bandas delincu delincuenciales atadas al narcotráfico, atadas al secuestro, atadas a la extorsión, atadas a vacunar a todo el mundo, o sea, desde personas con buses, desde, desde madres, desde jóvenes, a todo el mundo lo están vacunando. Y están ligadas a grupos importantes nacionales del microtráfico. Eh, la segunda problemática sería la banalización de, de, alguna manera, de la criminalidad tratando de reducirlo a todo, a que es un problema de vecinos, a que es un problema, pues, de broma, de la gente desocupada, cuando no es así. Eh, y eso se reduce, por ejemplo, en problemas de amenazas, de intimidación a los a los jóvenes. Eh, en Soacha se está volviendo muy normal la amenaza a través del panfleto, no solamente de, supuestas, de las águilas negras, sino de otras organizaciones. Estos panfletos, incluso el último panfleto que tenemos registro, salió amenazando a toda la población venezolana del municipio de Soacha, porque Soacha está en un tercer punto de migración, que es la población venezolana, que es un tercer aspecto a tener en cuenta. Eh, otro aspecto que está pasando en Soacha es la, es la increíble precariedad social. Eh, por ejemplo... Eh, en altos de la Florida encontramos que cuando Naciones Unidas y otras organizaciones ayudaron a financiar la parte del alcantarillado, adivinen quién tapó el alcantarillado, lo taparon los paramilitares. Entonces, a lo que voy es que eh, la precariedad social va amarrada de que hay, se está generando una especie como de estado paralelo que autoriza o que no autoriza, que hace, que no hace, que permite que ciertas cuestiones, eh, digamos, se hagan o no. Le decía ahorita a uno de sus colegas que eh, me decía ¿pero en serio es tan malo, tan malo la cuestión? Le decía, no, pues es muy sencillo, pídale a un policía en suacha que suba solito a Altos de Cazucá o Altos de la Florida a ver si sube. Estoy seguro que le va a sacar excusas. Entonces estamos en una cuestión muy compleja.